De la noche, Sebastián, ¿quién es el máximo líder de Cambia Mendoza? El ciudadano. Tenemos que terminar con los cornejismo, cristinismo, bragañolismo, demarchismo, el nombre que vos quieras ponerle. La historia argentina está llena de políticos que se autoadjudican el liderazgo y no es así. Cuando el ciudadano quiere cambiar, cambia inmediatamente. Entonces, en la medida que cambia Mendoza, siga levantando las banderas y poniendo en valor lo que el ciudadano valoró, obviamente nos van a seguir acompañando. En la medida que perdamos eh, eh, ese tema, el ciudadano va, va, va a apostar por otra, por esa situación. Por eso, cuando yo hablo de Lucane y muestro los números y demás, lo que intento es objetivizar, que lo que decimos lo hacemos, con números objetivos medibles, sin biribiri, sin prometer cuestiones que son inviables. Es decir, estamos en este indicador mejor o peor que antes. Estamos mejor, nos falta más, sí, pero estamos mejor. en los indicadores, yo les no puedo seguir dando cifras, espacio público. Luján pasó de 3,7 metros cuadrados, espacio público por habitante a 12,5. Bien. Se triplicó. Claro. Digo, no es casualidad eso. Ahora, eh, recién decía, va a ser una cuestión familiar, pero imagino que está dentro de su universo de posibilidades el hecho de ser nuevamente candidato el año que viene, porque de hecho puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Bueno, obviamente que cuando uno va generando transformaciones en lo personal, causa entusiasmo. Yo les cuento un detalle que mi mujer lo sabe. Pero cuando estábamos haciendo la plaza de los niños en el, en el parque urbano del Bajo, me iba, es más, Luis, que por ahí una persona que trabaja conmigo muy cercana, yo pasaba todos los días de noche a veces, nueve, 10 de la noche, y lo iba viendo. Y para mí era la satisfacción de estar haciendo algo. Yo sentía que iba a tener un cambio radical en la calidad de vida de miles de vecinos. Eso obviamente me entusiasma seguir y todos los días. Pero cuando digo que es una decisión familiar también lo planteo en serio, porque cuando uno se compromete en esto, al menos en lo personal así lo hago, le dedico las 24 horas, en todo sentido, fin de semana, poniendo un montón de sacrificios, y lo hago gracias a que tengo una, una mujer que me banca full, un, una familia de cinco hermanos con mis padres que me acompañan todos los días. entonces esa decisión yo la tengo poner en valor al momento de decir... ...bueno, vamos por cuatro años más. Porque ese sacrificio seguramente es aún mayor. Entonces, siento que hay mucho para hacer en Luján. Siento que vamos en el buen camino. Hay un equipo enorme que, que está llevando una transformación histórica. Recordemos que Luján no viene de otro departamento como alrededor. Y, y no voy a hacer diferencias. Puede ser Maipú en el caso de PJ, algo Cruz en Radicalismo, Capital. Nosotros hace seis años no recogíamos los residuos. Hace seis años... ...27 vehículos gastar más combustible... ...que los más de 160 que tenemos ahora... ...esa era nuestra realidad... Claro. Entonces, ...entusiasma obviamente todo lo que queda por hacer... ...sobre todo un departamento tan extenso... ...está bien, pero más allá de, de, de lo que puede llegar a pensar la familia... ...uno entiende que también de fondo hay una estrategia política... no? ...son uh -huh. el único, como decía Julián... ...el único departamento que hoy gobierna el PRO... ...tiene chance de conseguir una, de conseguir una reelección... ...no lo van a perder... Uh -huh. ...en la lógica no deberían perderlo... ...puede ser, pero también la lógica de la política... Nosotros estamos intentando generar equipo hacia adentro del municipio, independientemente de quién uh -huh. sea el intendente. Ahora, le cambio un poquito la bocha y cortito porque queremos hacer un juego con Sebastián. Usted es el único. ¿Qué le diría a los otros nombres que están peleando en otros departamentos? No quiero decir ninguno para no quemarlo, para que no asomen la cabeza y les pase la bordeadora. Pero si le tiene que hablar a esos que están peleando en Godecruz, en. O sea, es muy difícil. En Guaymallén, etc. Usted que sí lo ha logrado, ¿qué consejo le da? Hay que creer y que hay que ser muy consecuente con lo que uno a hace. A mí me tocó ser concejal mientras López Puebla era intendente. Fui el único intendente de los 12 que plantó en forma permanente las diferencias cuando se están equivocando. Estoy hablando al principio. Bueno, tenía un es, padrino importante Pero, del departamento. pero esa consecuencia. No, pues estábamos en ese momento solo. Es más, eh, Omar estaba fuera de la política, no, no tenía cargos, ni pero mucho menos. se gana, Omar traccionó mucho en la boleta. No, obviamente. Pero digo, Omar y la transformación que estamos llevando adelante. Sí. Yo sigo insistiendo con la La gente, obviamente, que ve al intendente como la cabeza de todo lo que se está desarrollando pero una persona no hace nada. Si yo no tengo el enorme equipo municipal y el enorme, el enorme compromiso de los empleados municipales, que yo lo quiero destacar, porque estamos acostumbrados por ahí a criticar al empleado público y en este caso yo debo reconocer que somos cada vez menos y prestamos cada vez más servicio. Y hay un enorme compromiso del equipo y los empleados. ¿Está para jugar? Estoy para jugar. Muy brevemente, dale, vamos. Eh, equipo presente que hemos preparado para el miércoles 12 de octubre. Un político para, nos hemos preguntado en esta oportunidad. Un político para hacer distintas cosas, lo que sea. Uh -huh. Por ejemplo, comprar un auto usado. Un político para comprarle un auto usado. ¿Quién ah, se lo creo compra? Que elegir claro, a, sí. ¿A quién le Roy. compraría? ¿Alfredo Cornejo o a Rodolfo Suárez? Al Roy. Un gol 2012. Bueno, lindo, Pero Pero porque le tiene más confianza a Rodolfo Suárez No, me hacen elegir entre dos Bueno, bueno qué elegir, o ¿Qué o sea, No tiene argumentos Larga el bisturí, Agustina, claro y mete. Este, Bueno, Rodolfo Suárez, sí. sin más Agustina, continúa la mesa. dale Sí, sí, bueno eh, Un político para votarlo como gobernador Por ejemplo, ya que estamos ah. en, esta, en esta disputa a Ulpiano Suárez, dos intendentes colegas Ulpiano Suárez de Ciudad o Danilo Orozco de La cena? Sacando Omar, a Omar de Marchi No, bueno. así No se te dejó terminar el de ciclo Está eh, bien, pero supongamos bueno. que en esa lista no está Omar de Marchi Entre, Sería, sería muy dos? difícil que en esa lista no esté Omar de Marchi Bueno, pero, bueno. pero, pero ah. está bien, pero el juego eh, Ulpiano Suárez. Propone ahí los dos Ulpiano Suárez Bueno, eso tiene una respuesta de por qué no, me hacen elegir entre dos, yo les contesto. Está bien. No, bien tengo pero... cercanía somos los dos jóvenes y demás. Me atrevo que estamos trabajando en varios temas. Sí, le dijo viejo a Daniel Orozco. Me a, la, a, la consigna, a la consigna le falta un justifique sí, me, Tengo más ganas sí, yo sí, que Orozco, sí. igual. La, el, sí, sí. En el examen diría a parte justifique. joven, Orozco. Bueno, ¿qué más tenemos, Dale? Esta es más blanda. Iría a un recital con Tadeo García Salazar o Anabel Fernández Agarquí. Un recital, no me imagino con ninguno de los dos. No bueno, pongamos no? la fiesta de la cerveza. Claro, mira, <risa> voy a romper la roquera. Voy a romper con la grieta con Anabel. Va con Anabel. La invita a la fiesta de la cerveza ¿Ah? de ¿Por de de de claro, claro. Porque vos me dijiste que era roquera. Me parece que roquera. Sí sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, es, es, es rockera. Entonces este, no sé si iría con Anabel. ¿Tiene un porqué? No. Bien. Me gusta. ¿Qué más? Acá tiene que elegir una pareja para el truco. Ojo, es, es, es importante Es importante, bueno, es importante que sepa mentir, por ejemplo Mínimamente no. que sepa mentir qué? Está José Luis Ramón <risa> O Jorge Alfonso José Luis Ramón <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Eso, tiene, eso tiene una justificación Claro <risa> me están pidiendo justificaciones? Ah, bien, bien. En todo, no no todo en la vida tiene justificaciones Bueno, eh, un político para armar un proyecto de ley A ver, las opciones son Lucas Hilargo o Germán Gómez los dos del PJ, claro. Sí, sí, veo. Do, dos presidentes de que, no, que me están para elegir es como... Bueno, si hubiese sido todo cómodo... Todo lo que menos claro. vos quieras elegí no, no, entre... Claro, es, si hubiese sido si como no sería un juego. Eh, Germán Gómez. ¿Por? No, no. no. Los dos son yo, legisladores, yo, los dos sí, son cabeza de abogada. No, no, la verdad es que no, no tengo ningún... Es más, uh -huh. podría ser Lucas también. No, no, no. Bien. Sería injusto decir por qué uno por sobre otro. ¿Qué más? Bueno, si tuviera aquí la opción de viajar por el mundo... Con Rodolfo Vargas Arizu, Elio Perview. Con Rodolfo Vargas Arizu. Quiere asegurarse el vino. ¿Ah? Quiere asegurarse claro, el vino. Ese, ese sí es el mejor fundamento. Además, pues, claro. Es el mejor fundamento de todo Le los... revisa la valija antes de ir, si no lleva vino, ahí si lo cambio por parte enfrente, además. Este, Rodolfo Vargas Arizu es un político que está surgiendo también con, con cierta fuerza y en su redil, en Luján de Cuyo, ¿no? Exactamente. Este, es más, qué futuro le Claro, perdón, hay quienes perdón, dicen perdón, que, que, que posiblemente esté fortaleciendo su músculo político para competir por Luján. Bienvenido. Mira, yo, yo soy de la idea, algo. Si yo no me hubiese metido, involucrado en un momento, seguramente estaría alguien que no fuera yo y conduciendo los destinos y por ahí nos podría estar llevando la transformación que estamos llevando adelante. Pero posiblemente hay otro mendocino que es mejor que yo y que por no decidir involucrarse en política ...termino estando yo. O es lo que digo, mientras más compitamos que el vecino elija entre la mejor opción, la competencia siempre va a llevar a que el, tengamos más opciones de elegir, me parece que es lo más sano en, en, en democracia. Así que si hay gente como, como Rodolfo que se ha metido en política, yo lo, lo valoro porque es la decisión que yo tomé en un momento, que tiene mucho de, de, de juego personal, yo siempre hablo de, de mi familia, por lo que implica, y si más gente toma esa decisión, bienvenido, pues estoy seguro que le va a ser más ¿Ha hablado con él de sus intenciones políticas? No, no, no. Generalmente, más la última vez que hablé, fue porque es más nos, nos felicitó porque tomamos esa decisión en Luzcán de, de eliminar 64 tasas municipales. Fue una decisión muy fuerte, tiene que ver también con una concepción del Estado liviano que le simplifique las vías al vecino. Uh -huh. Estamos acostumbrados a que vos vas a la municipalidad y vas con un papel y te dicen, te faltó el otro. claro te y, faltó el ahora, y ahora tenés ya. que ir a tal sí, escritorio este sí, y sí. tal lado. Tenemos que romper con eso. Bien. Y eso requiere plan, orden y un Estado liviano. ¿Podemos eso. volver al, a lo anterior? ¿Hay más, no es cierto? No, no, no. ahí terminamos, terminamos. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Listo. listo, por eso Una sabía. Más, a ver si anticipo. Ah, claro, este, este, <risa> este, <dejá risa> el timing. Este grupo político sumó mucha gente de otros sectores políticos. Uh -huh. Y lo sumaron a la gestión incluso. Hace poco, creo, incluso se sumó Alejandro Casabán alguien que no sí. tenía mucho, muy contado, desde el sur de la provincia. ¿Están hablando con gente, eh, están en la estrategia, otros nombres fuertes, así de otros sectores para el 2023? No, ningún nombre fuerte. Sí, siempre abiertos a esta incorporación que yo que, que digo. El, el PRO, sobre todo el Mendoza, me parece que ha logrado ir incorporando a un montón de gente. La gran mayoría te diría que ha venido del sector privado y muchos legisladores son nuestros hoy que están ejerciendo y que vienen del sector privado, de, de, de, de, de estar en su tarea y de comprometerse con la actividad política. Y me parece que eso está bueno pues refresca la política. Yo estoy totalmente... Soy enemigo del comité típico político a puerta cerrada. Entre 5 o 6 terminan decidiendo todo. Bueno, necesitamos ir a otro modelo y para eso hace falta que se incorpore gente. Prode, ¿cuál va a ser el segundo departamento en tener un intendente del PRO? <risa> difícil. Eh... Sería muy injusto con algunos de los departamentos que están, pero um... nos encantaría que el Cruz sea un departamento del PRO tiene una operación importante bueno. está, le, le está este, ahí haciendo el caminito al vecino Tadeo García Salazar y su gente no independientemente de la excelente gestión que viene llevando Tadeo decir, necesitamos Apuntar a mejorarnos. Y si viene alguien del radicalismo, de otra parte en Luscán, uh -huh. también bienvenido. Menos yo, mal que invitó a Anabel porque lo, lo ahora planteo. Tadeo no va a creer con usted. <risa> bueno, es verdad. El recital la, <risa> la, dice la Sebastián Bragañolo, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. A séptimo día.